encuentro con Pat Kelly, el dirigente de los Tigres del Licey. A propósito de la buena racha que han tenido los Tigres, ¿cuál entiende él que ha sido la clave para los resultados que se han estado viendo en los últimos partidos? Which thing has been the clue for the last victories about the team? Well, I think it's a combination. Obviously, uh with the addition of Marco Hernandez and uh, Mondesi our defense is so much better and that makes our pitching good. And then offensively we're starting to get some big hits, having some big innings. Bueno, diciendo que es una combinación y dice que la entrada de Marco Hernández y de Alberto Mondesía ha mejorado la defensa de los Tigres significativamente con un muy buen momento ofensivo. Vamos a hablar precisamente de otros temas que también le interesan a la fanaticada azul como es la salida de Tony Cruz. ¿Cómo va a administrar tanto a Logan Moore como a Jermín Mercedes en los partidos que están por venir? Uh, you already don't have the team, already don't have Tony Cruz. How you're going to administrate Jeremy Mercedes and Logan Moore? Well, right now we're just gonna platoon them. Bueno, dice que los va a combinar, de un lado estará Jermín Mercedes con los zurdos y del otro lado Logan Moore haciendo una especie de platoon porque también tienen a Michael de la Cruz ahí. También en el asunto del picheo, sobre todo en el de relevo, en el caso de Jairo Asensio, si en algún momento no podría lanzar o no estaría disponible, aunque ha estado luciendo bien, ¿quién estaría disponible para ese puesto de cerrador? In the case Hyrosenzo is not available for a reason, maybe f for some rest, which pitch do you think will be the closer? Well, Lescenzo didn't pitch today, so he can close tomorrow. Uh We gave Soriano the day off because he had a long inning yesterday, having to get four outs. So, uh you know, we st we're still in a good position with Soriano in the eighth and, and Ascenzo in the ninth. Una buena combinación dice que aunque Ascensio lanzó hoy, pueden el tenerlo ya para el día de mañana y de hecho también la combinación de Rafael Soriano, así que hay mucha hay mucho disponible para ocupar ese puesto. Le agradecemos a Pat Kelly y le deseamos suerte a los partidos que están por venir. Good luck for the games are coming. All right, thank you. Seguimos con más.